tocando fondo solo hay oscuridad en esta angustia que escondo que todo lo que dije puede que me deje roto pero prefiero que se acabe pronto a poder matarme poco a poco la angustia no me deja el dolor sigue creciendo y esta idea no se aleja la veo en mi reflejo se sigue haciendo vieja La escucho entre sueños Y tan solo se queja Ya me llegó la hora Fue mi mejor respuesta Ante un millón de dudas Y preguntas como está Mi equilibrio mental Hoy pende de una cuerda Y yo ya no vivo cuerdo Y puede que hoy también me pierda Yeah. Soy un loser que no quiere, que no quiere ser Solo un loser que no quiere, quiere, quiere ser Soy un loser que no quiere, quiere, quiere ser Solo un loser, solo quiere, quiere, quiere me. Y me sigo buscando, y me sigo perdiendo Me sigo preguntando, por qué vivo sufriendo Si vivir es pecado, me iré al infierno Solo vivo angustiado de que sea eterno, de que el malestar ya no me deje estar Tranquilo y tenga que buscar Otra salida para escapar De este laberinto donde suelo odiar A todo aquel que se cruza conmigo Hoy vivo sentido, dolido y sigo perdido En este camino herido Me digo que solo soy un depresivo Solo quiero recordar cuando me sentía vivo Cuando quería volar, cuando quería viajar Pero ahora me despierto y me siento confundido Quiero dejar de llorar, quiero escribir y gritar Todo lo que estoy pasando y todo lo que he sufrido Siento que no puedo más, nunca he querido dudar Pero viva como viva, solo me siento jodido Y no ven que estoy roto, que me estoy volviendo loco Que ni yo me reconozco, que el dolor nunca fue poco Pero dicen que exagero, que solo quiero llamar la atención Tal vez si hubieran vivido lo que yo entendería mucho más mi situación Pero que puedo esperar de la gente que fue cruel De quien solo vino a juzgar sin tan siquiera conocer Un poco de mi realidad, hoy te lo dejo en el papel Solo busco explotar para sanar lo que hice ayer Porque ya no puedo salvar Quiero pero no puedo poner de mi parte Quiero dejar de engañarme La mejor versión de mí siento que vive en Marte Y la peor versión de mí me ha hecho más cobarde Solo quiero liberarme, poder desahogarme Ya no quiero dejar que me lastimen al gritarme Me voy para otra parte, que ya todo se acabe Que mi tiempo se pare Pero de par en par